Reconozcamos que tradicionalmente se ha eludido afrontar las sequías como algo previsible y natural, propio de nuestro clima mediterráneo, que puede y debe prevenirse, no para evitar lo inevitable, sino para reducir nuestra vulnerabilidad ante estas sequías. En la perspectiva del cambio climático vigente, resulta inaplazable mirar de frente al problema, pues los riesgos derivados de sequías y tormentas, crecen en intensidad y en frecuencia. A lo largo del último año, como bien nos ha explicado la senadora Víboras, la precipitación media en el conjunto del país se ha situado un 12% por debajo de la media de los últimos 30 años. Y la reserva en nuestros embalses está un 37,49% frente al 52,44% de media en los últimos 10 años. Es de, de destacar, no obstante, paradójicamente que la escasez pluviométrica afecta al noroeste peninsular, mientras el suroeste han tenido una pluviometría muy por encima de la media de los últimos 30 años. Ello explica la declaración de sequía hidrológica en el Duero, pero resulta contradictoria la del Júcar y, sobre todo, la del Segura, que solo se explica por una política imprudente y abusiva de trasvases en años pasados, desde la cabecera del Tajo, que hoy está exhausta. Como en crisis de sequía anteriores, agricultores y ganaderos son los primeros afectados, con una reducción de producción en finca de entre el 30 y el 60% en herbáceas de secano. Grave afección en hortalizas y fruta por impacto combinado de falta de agua y elevadas temperaturas y una reducción de pastos del 45%, con el consiguiente incremento de costes en la alimentación del ganado. Y todo ello sobre una renta agraria a un 45% más baja que la media del resto de los sectores económicos pero es fundamental tener claro que tras estos datos medios tenemos una realidad cada vez más polarizada y desigual. Por un lado, agronegocios e integradoras ganaderas con crecientes beneficios y, por otro, una gran mayoría de pequeños y medianos agricultores y ganaderos empujados al abandono de sus explotaciones. En este contexto… Espere un momento, senadora Queclaz. Espere un momento, señorías. guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio, por favor. Me dirijo especialmente a los senadores del partido del grupo popular. Si quieren hacer corrillos, si quieren hacer corrillos, salgan fuera. Continúen. Gracias, presidente. En este contexto de nuestro compromiso con esa mayoría de agricultores y ganaderos fundamentales en la perseveración de ese medio rural vivo que la sociedad en su conjunto necesita, manifestamos en primer lugar nuestro, acord, nuestro acuerdo con la moratoria en las cuotas de la seguridad social para agricultores y, y trabajadores por cuenta ajena aunque reivindicamos también en esa línea la eliminación o reducción del número de jornadas necesarias para cobrar el subsidio o renta agraria. Segundo, apoyamos igualmente las medidas fiscales recogidas en la reducción de módulos en la Declaración de Renta del 2018, así como las distintas líneas de ayuda en materia de créditos y financiación. Tercero, asimismo, estamos de acuerdo con el incremento de la aportación estatal al Plan Nacional de Seguros Agrarios y así lo defendimos con nuestras enmiendas a los vigentes presupuestos generales del Estado. Gracias. Muchas gracias, El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Víboras.